Estamos visitando la finca de Antonio, responsable de Comercial Agrícola Malagón. Además de distribuir nuestros productos en Cañete de las Torres, Antonio es un técnico innovador y un olivarero apasionado. Bueno Antonio, sabemos que uno de los productos que, que más usa de nuestro catálogo es el Register. Eh, cuéntanos sobre este producto, qué valoras y qué experiencia tienes. Es un producto que, que a mí me, me vino genial. Era una herramienta que necesitábamos en el catálogo que tenemos en la empresa. Y, y venía a solucionar varios problemas, entre ellos el de una mala hierba resistente, que como es el vallico, y nos soluciona el, el no tener hierba durante toda la campaña de, de recolección. La verdad es que no, lo necesitábamos y nos vino genial, es un producto con muchas posibilidades. Eh, sobre el misil, que sabemos que es otro de los productos estrella para ti, eh, cuéntanos que, cuál es la principal característica que destacarías. Bueno, pues el misil K es un producto que con la composición que tiene, fósforo, potasio, también la parte que tiene de, de orgánica, y de bioestimulantes, pues, regenera y, y, y le carga las pilas al olivo. Es muy bueno eh, como regenerador y como como nutrición. Eh, le da to, al olivo todo lo que necesita, fósforo, potasio... También al llevar la parte orgánica, pues, también le pega un chute, incluso lleva también eh, algunos extractos de alga, tengo entendido, y, y, y la verdad es que le va muy bien, le va muy bien al olivar y se le nota. Farming your future.